...verdadera participación de parte de todos los involucrados en estos temas a los que llamamos el círculo virtuoso, los pacientes, los grupos de pacientes, las instituciones de salud, la academia, los grupos regulatorios, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso ha sido muy complicado como en todo Latinoamérica, esto es algo que se repite, es recurrente en todo Latinoamérica y por supuesto tiene que ver con una expectativa que los funcionarios de los gobiernos tienen diferente a la que tenemos nosotros, los afectados por estos padecimientos. Las enfermedades raras en México actualmente tienen importancia en cuanto a la agenda pública en salud nacional. Hemos buscado de manera vehemente que todos los procesos que tienen que ver con nuestros pacientes sean categorizados y catapultados a través del de órgano legislativo que pone a disposición de todo el pueblo de México las condiciones que son las necesarias para tener calidad en salud y acceso a medicamentos. Fácil no ha sido, ni lo será en el futuro. Es complicado y como ustedes entienden, porque son latinoamericanos, en México hay que hacer las cosas a fuerza. Porque si nosotros permitimos que la negligencia, que la tardanza, que la pereza gubernamental impere y reine en el ambiente de las enfermedades raras, todo se contamina y nuestros enfermos ya no son enfermos, son muertos. Eso no lo permitimos en el proyecto Pide un Deseo ni en la Federación Mexicana de Enfermedades Raras, por una sola razón, a nuestros enfermos los cobija. El artículo cuarto constitucional que en México señala que todos los nacidos en este territorio tienen derecho a la salud bajo las condiciones de certeza, seguridad y eficiencia que sean necesarias. Y ninguna parte de nuestra reglamentación y constitución dice, a menos que sean enfermos con padecimientos raros. Si son enfermos con padecimientos raros, rásquense con sus propias uñas. Eso no dice. Hemos logrado que en estas dos décadas y un poco más, tengamos a favor una permanente permanente dinámica a favor de todos estos procesos que tienen que ver con autorización de nuevos medicamentos, que tienen que ver con identificación de nuevos pacientes, que tienen que ver con acceso lo más inmediato que sea posible, que tienen que ver con una verdadera generación de certezas para los nuestros. En México no sé en su país, pero en México, los funcionarios a veces se atreven a decir, vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros siempre les decimos, no, no, no vea usted qué puede hacer, haga su trabajo, para eso se le paga, haga lo que tenga que hacer para que nuestros pacientes y todos los enfermos con padecimientos de este tipo tengan la oportunidad que merecen, la que merecen, no la que se les ocurre, la que merecen he vivido, eh, en los últimos años, bajo cuatro nuevos regímenes presidenciales. Desde Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y ahora Andrés Manuel López Obrador, en todas las ocasiones hay que iniciar un camino que, haga posible que los que se van dejen la información a los que llegan y que los que llegan acometan con seriedad, pulcritud y profesionalismo la encomienda constitucional de atender a nuestros enfermos. Por supuesto, no solo a los nuestros, a todos los enfermos mexicanos tengan el padecimiento que tengan. Nosotros nos preocupamos por los aproximadamente 7.5 millones de enfermos con padecimientos raros que existen en nuestro país, uno que tiene una población de 135 millones de habitantes. Entiendo que los problemas en toda Latinoamérica se reproducen de manera muy parecida y que las condiciones para lograr que el acceso llegue a nuestros enfermos siempre son complicadas. Hay una frase que se ocupa recurrentemente desde las instituciones de la República y dicha por funcionarios que no tienen conocimiento correcto de los temas. No, vamos a ver cuál es el costo-beneficio para ver si es posible comprar estos medicamentos, como si el dinero fuera de ellos. El dinero es de los mexicanos, puesto a disposición de la federación, para que la federación, de manera equitativa, ponga el recurso a favor de todos. Nosotros tenemos muy claro que hay un esfuerzo decidido que se tiene que hacer permanentemente. Y ese esfuerzo decidido no puede ser otro que no sea aquel que integre a todos los que participamos en este proceso. Perdón que interrumpa, quiero ver si estamos siendo escuchados en este momento. Por favor, si nos dicen si estamos siendo escuchados. Sí, está perfecto. Ok. Hace 22 años, el proceso de los medicamentos para nuestros enfermos y nuestros enfermos encontraron el banderazo de salida para iniciar este esperanzador camino hacia condiciones que les permitan tener una verdadera, verdadera posibilidad de dignidad, certeza y salud. En estos años hemos auspiciado y trabajado de manera aliada con muchos y muchas hombres y mujeres muy buenos, hombres y mujeres de gran talante, hombres y mujeres que han tenido una vocación de servicio verdadera. También nos hemos encontrado con funcionarios de los que no vale la pena ni hablar. A esos los hacemos a un lado porque son un lastre que no podemos cargar. Con los demás resultan motores indispensables para el ejercicio de lo que nosotros hacemos a favor de los que lo necesitan. La condición hoy mismo de las enfermedades raras en México, diferente a hace dos décadas, tiene que ver con lo siguiente. Procuramos que haya una atención con disposición más inmediata. Procuramos que los diagnósticos sean de manera precisa y a tiempo. Procuramos también que los medicamentos que están siendo en el mundo exitosos para estas enfermedades lleguen a México y se les apliquen a nuestros pacientes a través de acceso consolidado. Y también hacemos que la academia, que es muy importante, que las instituciones de salud, que son fundamentales, que el órgano regulatorio en México, que es la principal puerta por la que entran los medicamentos para ser autorizados, logre, junto con el Consejo de Salud General, hacer que estos medicamentos lleguen a nuestros pacientes. La tarea no está concluida. Por supuesto, México, en sus regiones tan grandes y tan importantes, tenemos eh, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, por todos lados tenemos enfermos. Algunos son pacientes de muy escasos recursos, de muy escasos recursos que a veces ni siquiera alcanzan a comprender que lo que necesitan es un medicamento o un farma, fármaco de última generación que es eh, muy valioso, hablando en términos de lo que nos representa, muy valioso, y que tiene que ser puesto a disposición de sus enfermitos. Niños MPS1, niños Gaucher, niños Fabry, esclerosis múltiple, osteogénesis, en fin, todas las enfermedades que ustedes conocen deben de ser absolutamente cubiertas si hay un medicamento que exista para ese padecimiento. La última información que tenemos acerca de Orfanet y de las agencias que buscan dar información precisa de las medicaciones y los pacientes totales a nivel mundial, nos indican que hay poquito más de 500 medicamentos para enfermedades huérfanas. De esos medicamentos, estamos hablando de menos del 10%, porque hay más de 7,000 enfermedades raras, y solo para 500 aproximadamente existe un tratamiento. Bueno, nosotros hacemos que sea posible que los enfermos con padecimientos raros que van apareciendo en México porque los captamos, llegan a instituciones, los vemos a través de participación, de opiniones de gente que conoce a alguien que puede estar enfermo o simplemente bajo el escrutinio de las instituciones de salud que nos dan la información. Nosotros podemos entender que cuando van apareciendo, si existe un tratamiento, se les debe de dar. No es una condición de a ver si se puede, es una condición de se les tiene que dar. Los países latinoamericanos tenemos, en lo general, gobiernos que no entienden que la verdadera relación democrática en nuestros pueblos es que la participación tenga la oportunidad no solo de exigir sus derechos, sino de trabajar por sus obligaciones. Y si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, tenemos que hacer que el gobierno de la República cumpla con lo que nos corresponde. Nadie que no esté haciendo su trabajo tendría cara para decir hay que hacer esto o lo otro a favor de las enfermedades raras. Pero quien está haciendo su trabajo, quien cumple todos los días, quien se esfuerza por esto, tiene todo el derecho a de ser escuchado. Los derechos que no se conocen, se pierden. Así que hay que conocer los derechos para poder exigir a quienes corresponde exigir que los cumplan. Las enfermedades raras en México cambiaron de hace dos décadas para acá. Hoy tenemos a una buena cantidad de enfermos con padecimientos poco frecuentes siendo atendidos. En México se ocupan aproximadamente, aproximadamente en moneda nacional, 1.800 millones de pesos para enfermos con padecimientos raros. 1.800 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad cercana a los 100 millones de dólares. De eso estamos hablando. ese tema tiene que ver con una preocupación de la que nosotros tenemos que ocuparnos y es que en la legislación mexicana, exista la nomenclatura perfectamente identificada que da oportunidad, capacidad y por supuesto certeza para que los recursos que requerimos estén a disposición de los enfermos mexicanos con estos padecimientos. Alguien me ha dicho un día, algunos en repetidas ocasiones, es que con lo que ponemos para atender enfermedades raras Podríamos atender a un universo mayúsculo de gente con cáncer o de gente con diabetes o de gente con otros padecimientos crónicos degenerativos. Sin duda, sin duda, pero eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que nuestros pacientes tengan lo que les corresponde. Si permitimos que la contaminación de la negligencia y la inoportunidad e inefectividad de quienes tratan estos temas a nivel gubernamental se apodere de nuestros esfuerzos, entonces nuestros enfermos no solo no van a tener tiempo, no van a tener vida. Estamos haciendo por los mexicanos el esfuerzo que se requiere desde la Federación Mexicana de Enfermedades raras y desde el proyecto Pio Invención, Por supuesto, hay otros en México hay otros y otras en México que hacen un trabajo que consolida estos esfuerzos. Nosotros somos muy visibles porque somos la federación y porque lo hacemos desde hace 22 años, como el proyecto Pide un Deseo. Eso lo hacemos porque es nuestra obligación. Yo lo hago, lo empecé a hacer porque era mi obligación, mis hijos estaban muriendo. Y obligué al presidente de la República en aquel entonces a que cumpliera con la obligación constitucional. El día que pude hablar... Con el primer mandatario, tardaron solo 24 horas para que trajeran un medicamento que había aparecido en el mercado mundial hacía apenas unos meses. Hoy las condiciones son diferentes. El IMSS, el ISTE, los servicios de salud de Pemex, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y muchas organizaciones e instituciones de salud alojadas a lo largo y ancho de la República atienden estos temas de la mejor manera. No digo que siempre seamos exitosos en los caminos que recorremos para llegar a resultados que son los que necesitamos. Lo que sí digo es que por esfuerzo no para. Tratamos de hacer un esfuerzo consolidado que no solo tenga que ver con un trabajo bien hecho, tiene que ver con un trabajo bien hecho que termine como conclusión llevando a los pacientes al acceso a sus tratamientos cuando estos existen. Si no existen, tenemos que buscar que nuestros pacientes tengan calidad de vida, dignidad en el trato y, por supuesto, acompañarlos con todos los recursos que psicológicamente y de muchas otras áreas les podamos llegar para que ellos estén en la mejor condición. ¿Qué ha cambiado en estos años? Ha cambiado la forma en que operamos con el Gobierno de la República, en que cabildeamos con los legisladores, en que cabildeamos con la gente que se encarga de estos temas, en que obligamos a que se cumplan, en que hacemos que sea posible que muchos otros se agreguen a nosotros para poder hacer un trabajo que se note más. Ventilamos todo lo que hacemos, hacemos difusión de lo mismo, tenemos tres páginas de internet que trabajan 365 días al año, tenemos 100,000 visitantes al mes, y hacemos que sea posible que todos los que nos llaman o nos consultan tengan una respuesta. Celita, esto de gracia, por. Favor. No importa. Si tenemos esa oportunidad, si tenemos esa condición en la que podemos estar trabajando como dinamos a favor de estos procesos, lo que tenemos que hacer entonces es articular procesos. ¿Cómo los articulamos? Bueno, primero, entendemos que debe haber una zona franca donde los pacientes puedan encontrar el auspicio para sus necesidades. Ahí está la Federación Mexicana de las Enfermedades Raras, que no solo orienta, que no solo acompaña, también les hace ver, que las tareas que tienen que ver con sus enfermos, primero las tienen que ellos empezar a trabajar. Nosotros los vamos a acompañar. Pero ninguna federación en el mundo tiene que hacer el trabajo que tienen que hacer los familiares y pacientes de los enfermos. Ese trabajo es de la primer célula que está alrededor del enfermo. Nosotros hacemos un acompañamiento que es... Una parte fundamental porque conocemos la ruta crítica desde hace más de 20 años y sabemos por dónde pueden caminar, qué es lo que tienen que exigir, a quién se lo tienen que exigir, cómo se lo tienen que exigir y qué les tienen que contestar. Cuando se desconoce esta información, los pacientes se embrollan en un embudo que no los deja salir porque quien no tiene información está perdido en una nebulosa vastísima de desinformaciones. Lo primero que tienen que tener nuestros pacientes, esos que son detectados como enfermos con padecimientos raros, es información calificada que sea absolutamente verificable y que pueda darles a ellos una oportunidad de conocimiento que requieren para todos sus trabajos. Por eso, nuestros pacientes, todos los que están agregados a nuestro esfuerzo, tienen no solo la oportunidad de ser vinculados con información desde la femecer hacia ellos, sino con muchísimas organizaciones del mundo nosotros, la Federación Mexicana, somos miembros de Eurodis, de NORD, de Rare Disease International, de Pompe International, de IGA, de, de muchas organizaciones sombrillas que nos permiten alojar en sus espacios las dudas y preguntas que tengan nuestros enfermos. La condición de las enfermedades raras en México es mucho mejor que hace 22 años, pero no es una tarea que no está concluida. Se tiene que hacer mucho trabajo. Nuestros enfermos tienen que tener condiciones en las que no solo se les auspicie con lo que tiene, tiene que ver con su medicación. También necesitan apoyo psicológico, trabajo social. También necesitan agregarse a otras comunidades que son como ellos. También necesitan que esas comunidades que son como ellos interactúen con otras que tienen enfermedades parecidas a las de ellos. Todo eso hace que la realidad que hoy priva en México sea diferente a la que hasta hace 23 años teníamos en el país. No ha sido, como dije al principio, una tarea sencilla. Ha sido muy complicado. Y no solamente ha sido complicado. Ha sido complejo. Muy complejo. Quizá nosotros lo hemos complicado. Los gobiernos a veces lo complican. Pero esta es una situación muy compleja. La paradoja que no debemos permitir que sea la que, como nube, esté encima de nosotros, es aquella que dice, el medicamento ya existe en el mundo para tu padecimiento, pero lástima, acá no lo compramos, pero lástima, acá nunca te lo van a autorizar, pero lástima, difícilmente alguien va a hacer que sea posible que lo traigan al país. Esa paradoja no puede ser la que, como nube, esté encima de nosotros, batiéndonos todos los días en una condición de incertidumbre. Si existe el medicamento en el mundo, hay que llevarlo a nuestros espacios, hay que llevarlo a, a nuestro entorno geográfico, hay que llevarlo a la condición que vivimos. Si existe, debe de estar a disposición. Pero no solamente es decir, si existe hay que estar a, a la disposición y hay que traerlo. Yo me encargo de hacer a que lo traigan porque, lo dije al principio, en México se tienen que hacer las cosas a fuerza, o como decimos en México, a huevo. Porque de otra manera es imposible. Los funcionarios de la República en nuestro país son gente enormemente amable y diplomática. Siempre le dicen a uno, claro que sí, pero con mucho gusto, estamos en esa disposición, estamos trabajando en el tema. Nada más que no le dicen a uno cuándo, ni cómo, ni dónde, solo prometen. Nosotros hacemos a que cumplan las promesas. Nosotros obligamos literalmente a que esos hombres, mujeres, que trabajan en el gobierno o que trabajan en instituciones que tienen que ver con salud para nosotros, cumplan con su trabajo quien me conoce en el mundo dicen que quien me conoce en el mundo dice de mí que soy un hombre muy temperamental, un draconiano para mis esfuerzos, un hombre decidido a hacer lo que sea necesario. Yo siempre contesto sí, por supuesto, porque si no soy decidido a hacer lo que tengo que hacer, si no soy intolerante ante la injusticia y si me permito tener una, digamos, debilidad para que si no es hoy, ya será mañana o pasado mañana, entonces nuestros enfermos se van a morir. Y los primeros que se iban a morir eran mis hijos. Para los médicos que están ahora ahí mismo, algo que voy a decir, lo van a entender perfectamente. Mi hija Paulina tenía 500 plaquetas hace 23 años. 500 plaquetas. Hoy tiene 340 mil plaquetas. Una vida casi normal, normal. Y ella y su hermano, según la Organización Mundial de la Salud, son el testimonio más contundente de recuperación a nivel mundial. El trabajo que se tiene que hacer, no solo para mis hijos, que tenemos que clonar en otros, como hicimos el trabajo con mis hijos, tiene que ser decidido, apasionado, determinado, llegar hasta las últimas consecuencias. De otra manera, no se puede. Escuché al principio de este día a una dama que tiene mucho carácter y mucha enjundia, Así se deben hacer las cosas. Y cuando hablo de dama, de verdad me tendría que poner de pie. En México, diez, de 10 familias, 7 de cada 10 familias solo tienen mamá. El papá ya se fue, se acobardó, se espantó, se fue. Y la mamá, la mamá es el centro medular, es la columna poderosa, la, la, la fuerza más poderosa de su núcleo que hace que sus enfermos tengan oportunidad. Muchas mamás en México son presidentas de asociaciones. Admiro su trabajo. Así hay que hacer los trabajos en todos lados. He tenido la oportunidad de, de ir a algunos países de América Latina, a Brasil, a Argentina, a Chile, a Colombia, etcétera, Costa Rica, y me he percatado que siempre hablamos de lo mismo, que siempre se parecen mucho las condiciones en contra, que siempre se parecen mucho los esfuerzos a favor, que siempre son las mujeres la punta de lanza, que siempre son los esfuerzos encaminados por gente maravillosa. Yo les repito algo que dije al principio. Gracias por esta oportunidad de compartirles. Gracias por la oportunidad de aprender de ustedes pero sobre todo gracias por la amabilidad que desde la República del Ecuador el amigo Milton nos extendió. Lamentablemente un imponderable hizo que esto se tuviera que hacer así, vía remota, pero nos da mucho gusto que la suerte que ayer nos dio la espalda, hoy nos dé el frente y nos permita tener esta relación. Recuerden algo que es muy importante, su presidente... Lenín Moreno dijo que el poder se debe ejercer con humildad, sin duda, sin duda, pero esa humildad tiene que ser vastamente adornada y tejida con determinación, pasión, entrega y vocación de servicio que no se rinda. Tenemos 23 años más los que nos falten y apenas hemos comenzado. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes para preguntas, las que ustedes quieran. ¿Sí apagó el sonido? No, no. Es... No, sí está activado. Ok. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Usted hablaba eh, específicamente de los mexicanos y todo, pero en caso de que haya alguna persona extranjera viviendo en su país y de alguna u otra forma requiera este tipo de tratamiento de enfermedades raras, ¿ustedes pueden ayudarlos con eso? La respuesta es sí, por supuesto, es nuestra obligación. Lo tenemos que hacer. Hace muy poquito tiempo, dije en una entrevista televisiva en México, a mí no me importa ¿De dónde es el paciente? No me importa si es hijo del mayor narcotraficante de México, no me importa si es hijo del hombre más rico de México, no me importa si viene de otro país, no me importa si es extraterrestre, si tiene una enfermedad rara y está en México, tengo que hacer mi mejor y mayor esfuerzo para ayudarlo. Lo haremos con muchísimo gusto. Muchas gracias, licenciado. Señor. David, muchas gracias y nos vamos a ver contigo en la siguiente en la siguiente intervención tuya. Sí, claro que sí, con mucho claro, gusto. Y, y ahí procedemos a, a una cortita ceremonia de la firma del convenio entre Funedere y Femexar. Con muchísimo gusto. A mí me va a dar un enorme placer, va a ser un honor para nosotros hermanar a dos pueblos en este esfuerzo. Nosotros, 135 millones de mexicanos. Ustedes, poco más de 17 millones. Nosotros, con 7 millones de enfermos, un poco más. Ustedes, con más de un millón. Ustedes, que tienen 70 mil nacimientos al año. Ustedes y nosotros, nosotros que tenemos 490 mil nacimientos al año, necesitamos que esos niños tengan la mejor oportunidad, con el mejor esfuerzo que podamos hacer a favor de ellos. Con muchísimo gusto, los veo y los escucho. En, el próximo, en mi próxima intervención. Muchas gracias. Les agradezco enormemente... Muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Bueno, agradecemos la intervención del licenciado David Peña. A continuación, eh, vamos a recibir a la doctora Alejandra Almeida. Ella es representante de la Defensoría del Pueblo. Y por favor, invitamos al representante que ha asistido de la Defensoría Pública. Para que nos comenten acerca del tema, situación jurídica de las enfermedades raras en el Ecuador, ¿se judicializa la salud? Por favor, damos la bienvenida.